Es eh, eh, eh, perderme fácil en, en los archivos y en no encuentro dónde estoy. <risa> ah, ah, Ahí está. Y ahora la parte de presentación. ¿no? f Ah, bueno. También uso como modo de presentación este cuadro, que es un retrato, me encontré diciendo en una clase de, de un bachillerato, una materia que, que empecé a dar, que se llamaba Arte Cuerpo, en el bachillerato Trans-Mochoselis, en el 2012. A través de un ejercicio le pedí a las, a las alumnas, alumnos que vayan diciendo quiénes eran y se sentían que eran y empezaron: soy un colibrí, soy una reina, soy, un, no sé, de todo. Y cuando me tocó a mí, no había pensado que yo también estaba en esa ronda y, y me encontré diciendo que era: soy rojo y rosa. Eh, esta, esta pintura, eh, yo la llamo pintura, en realidad está conformada por varias pinturas, pero se sostiene por un solo clavo con un clavo, pum, se cuelga ahí y se sostienen todos los demás cuadros. En 2011 eh, me invitan a mostrar una galería que ya no existe más, en Abate, es una, era una galería muy angosta, y, y propuse eh, pegateñar las paredes directamente, como la, la técnica que se usa para pegateñar en la calle, en, espacio, en el espacio público, y lo que hice fue pegatinear papeles, pintados y eligiendo eh, todos los colores que a mí me gustan mucho que es una marca argentina que se llama Madison, que los nombres son muy buenos hasta hay un rosa light o un rosa luxemburgo, rosa chicle, bueno, unos colores muy, muy interesantes y, y bueno, y tomé todos esos más otros que me gustaran, que me gustaban mucho de otras marcas y conformé, bueno, hice estos 36 afiches, estos, 30, estos 36 tienen que ver con sms, eh, skype, eh, chats en general, eh, streamings, compartidos con un amigo que estaba en España y era el momento del, del Movimiento 15M. Y en Argentina era una etapa preelectoral como la que estamos viendo ahora, ¿no? En 2011. Entonces lo que... Eh, eh, tuvimos muchos meses de, de diálogo, de, de intercambio entre cuestiones nuestras personales, súper afectuosas, y también de, de compartirnos experiencias en la calle, en el espacio público todo lo que nos iba pasando entre lo político y lo, y lo emocional y lo afectivo y, y también algunas estrategias cosas en común, puntos de contacto que tenemos todo el tiempo con, con España y bueno, y ahí también el desafío porque yo quería que hubiera una pintura y entonces elegí el peor lugar que era el techo ya también para liberarme un poco de esta idea de que hay que poner una pintura en, en un lugar neutro que nunca existe porque siempre los espacios tienen de todo. Tienen matafuego, tienen cartela, tienen un zócalo, tienen una moldura. Bueno, acá se veía el cuadro y de fondo era un despelote de iluminación y qué sé yo. Diseñé esta alfombra que era, invitaba a las personas a que se eh, sentaran, se acostaran y me vayan indicando a qué altura quieren ver el cuadro entonces me van a decir más arriba, más arriba, más abajo como cuando te pica la espalda que ya después ya no sabes bien qué, cómo es a mí me atrae eso de la pintura si no, no, la verdad que no tiene mucho sentido hacer más pinturas hay muchas pinturas en el mundo eh, pero a mí hay algo en esto que es raro eh, que con estos modos de montaje se ve todo, se ve la pintura, se ve el trazo, se ve que es una tela refrágil sobre un bastidor, se ven los manchitos, o sea, no tiene mucho misterio. Pero algo pasa que la gente sigue teniendo un comportamiento muy particular con cara de que está mirando una pintura. Y yo también lo hago. Y a mí eso me parece súper misterioso y hace que todavía siga pintando. También, bueno, en medio de todas estas preguntas, como llegué a hacer lo mínimo, que es mezclar los colores y pintar. Tipo, no, no más. Bueno, estas son todas las, <coughs> las frases. Toda esta instalación... Eh... Ah, me olvidé de decir algo. Que esta instalación, pero más pequeña, va a estar expuesta eh, en septiembre en Bolivia. Por eso la estoy mostrando. Me arranqué así como muy de repente. Y esta, esta instalación, que es el cuadro suspendido, la alfombra y los 36 afiches, forman parte de la, de la colección del Malva eh, lo, que, lo que decidí fue que hubiera también una edición que tuviera la mitad del tamaño de los afiches. El afiche es así, gigante. Y ahí pensando bastante en las ediciones de, de León Ferrari. Entonces, algunas pequeñas carpetas para, para que sean más accesibles y se puedan vender y las puedan tener otras personas más allá del Malva. Y las buenas series es, es con el, el, este simbolito de X barra infinito. Y bueno, vamos, ya llevé todo, aproveché esta invitación de Viena de del Sur para, para llevar el rollo de los afiches. Y bueno, se van a montar ahí, pero de otra manera, con, otro, con otra distribución. Sí con el mismo orden, porque me parece que hay algo en la, en, en la combinación o en los contactos que tienen algunas palabras, algunas frases con otras. Estas son algunas de las frases. Ya no sé qué, cuáles son las que hice yo, las que hizo mi amigo y cuál es también una combinación. Son ediciones. Son todas como bastante exageradas pero era lo que estábamos sintiendo en ese momento, o sea, como entre exageración y, y real. Y algunas tienen que ver con la comunicación, que no era fácil comunicarnos entre nosotros por, por esta cuestión de diferencia horaria. El sí si se puede ver como de la, de la campaña de Podemos en el 2011, triste sin dormir, agresivamente no violento, también como una crítica eh, que también se hizo del movimiento que empezaron a haber ocupaciones en, la, en las plazas principales de España, grandes asambleas y algunas estrategias que algunas funcionaban muy bien y otras también quedó ahí la inquietud a ver si qué tan efectivas eran algunas, ¿no? eh, pensando también en... En el gran movimiento contra los desahucios, creo que esas fueron una de las más efectivas, inspiradas bastante también en algunas estrategias de los 90 vinculadas con scratches en Argentina. Pero bueno, a mí me resuena bastante esto y, y creo que el feminismo está poniendo como en debate también cómo es esta de ser agresivamente no violentas. Estas son unas imágenes de la asamblea, eran asambleas masivas, en donde también. Eh, lo interesante era el modo de comunicación por anillos para poder para que puedan escucharlos del fondo, se iban transmitiendo de, por aros. Es una canción en medio del divague. Eh, no me acuerdo la, el, cómo era el, la melodía. Todo el día sin luz, ahora sin voz, por lo menos puedes escribir. Eso no se considera voz, ¿no? Acá hablando de Cuáqueros, de Cristina. Acá haciendo como algún tipo de combinación de poder pensar también en el futuro, mezclando un poco de peronismo y autonomía, a ver si eso es posible. Algunos comentarios nuestros entre cosas que me pasaban a mí cuestiones más domésticas. fueron dos, dos mezclas, dos combinaciones, así un poco pícaras, entre las barricadas fluidas, también como modos de, de cómo arribar en el espacio público a través de bailes, de un modo más desorganizado, pero organizado a la vez, este, vinculado con los carnavales, ¿no? Y, y bueno, me interesó ahí poner también como el cuerpo, como y pensarlo también en el cuerpo mismo como una barrica. Este, bueno, una de las barricadas también, de estas barricadas fluidas, esta es una imagen de, de, de uno de los tantísimos que hubo en finales de los noventas este, de movimientos o organizaciones de antiglobalización y antiglobalización. Y ahí, bueno, se, se cruza bastante de vuelta como también estas ideas de tácticas de la frivolidad que habla tanto Marcelo Expósito, o estrategia de la alegría de Roberto Jacobi. Esto para mostrar algunas así como de dónde, de dónde vienen algunas cosas. Pero bueno, son 36 afiches. Bueno, acá como está también, como bastante, así como Tamara, en la fascinación por la ropa, pero bueno, en mi caso en la fascinación por la moda este, me interesa mucho y bueno, en un momento de crisis con mi pintura, eh, yo no me acuerdo bien qué conexión había entre esa crisis de la pintura y, y mi ropa, pero el tema es que saqué toda la ropa de mi ropero y la ordené por colores. Y ahí aparecieron cuatro o cinco cuerpos de diferentes colores y también lo que fui encontrando que poniendo un, una ropa dentro de otra y otra y otra y otra, eh, formando un cuerpo, o sea, no, no es relleno, todo está hecho con el, el, por la superposición y la superposición de, también de todas mis vidas o sea, entre la vida de belleza y felicidad el under, el boliche, la noche este, el taller popular de serigrafía fábricas recuperadas este, el bachillerato trans eh, Suárez, Rosario Breufari, no sé, todos todo los, eh, los mundos de ese grupo separé un chaleco y es este chaleco el que me, me mete en problemas con la pintura. Hace que todo el modo de montaje empezó a descolocarse y ahí mis pinturas se volvieron eh, cuerpos y de ahí empezó a ver todo un trabajo mío que, que sigo trabajando hasta ahora. Con muchas derivas, con muchos modos, despliegues y demás que no traje para mostrar, pero sí eh, para poder hablar un poco de, de, de todas las preguntas que me desató esta, este cuadro, ¿no? de, de poder pensar los límites de la pintura y poder pensar también los límites del propio cuerpo. Bueno, acá algunos unos ejemplos. Este, esto es una ropa que, bueno, cuadros que hice con ropas mías, de mis 15 eh, fue una primera muestra que hice en isla flotante eh, donde organicé por dos colores, elegí dos colores para organizar esta muestra que era el rosa y el marrón por todas las razones que pueden llegar a vincular el rosa y el, y el marrón. Y bueno, y acá lo ligé directamente con una acción que, que hice en la presentación y ahí nos bueno, conocimos con José y también con con Claudia Coca y bueno al comenzar la charla lo que hicimos lo que hice fue eh, hacer la perfo esta, porque la perfo esta también está proyectada en la muestra pero me parecía que tenía más sentido si yo estaba ahí para haciéndola <risa> y y bueno me puse no sé eran más o menos 30 camisetas estas camisetas eh, Estas camisetas eh, al comienzo me empecé a poner camisetas del taller popular de serigrafía, un colectivo que fui parte entre el 2002 al 2007 y, y después eh, empecé a ponerme camisetas de serigrafistas queer, que es el otro colectivo que sigo participando este, y bueno se conformó en el 2007. ¿Esto a qué venía? A ver... Ah, ya, ya me acuerdo. No, acá simplemente era poderles mostrar un poco como el recorrido de qué son esas camisetas. Eh, hasta... Desde 2007 hasta el 2015, eh, nuestras actividades fueron en el marco de la Marcha del Orgullo, o en las jornadas este, por el aborto legal, seguro y gratuito, o algunas jornadas también eh, en el Día de la despatologización Trans. Eh, lo que fue pasando en el, en, ya en el 2015 es que, bueno, acá somos algunos, no, no, no todas las personas que formamos parte, un, nos consideramos un no grupo, no sabemos qué cantidad de serialistas queer hay en el mundo, y mmm, lo que nos pasó en el 2015 es que... Eh, sucedió el travesticidio de Diana Zacayán, una referente súper importante, muy querida, y también era en el momento preelectoral y también en un tiempo donde también hubo mucha violencia en, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Nos quedamos sin, sin palabras, sin frases, el tipo de frases y tonos que veníamos ya haciendo, eh, que ahora les voy a mostrar. Y en esta fue como bastante determinante, como de decir, no tenemos nada que decir eh, y elegimos poner simplemente una imagen de ella que está gritando a través de la policía al Congreso en un momento donde no se aprobó eh, la ley este, en el anexo del Congreso. Esto fue como una foto del 2014. Este, así que bueno, me pongo una serie de camisetas y después ya empiezo a ponerme las camisetas de serialistas queer. Para poder hacer ese paso entre TPS y serialistas queer, elijo eh, empezar con la de Diana Zacayán. En esto, para poner en evidencia que todas las luchas no son luchas aisladas, sino que hay tradiciones, hay intercambios, hay alianzas, hay solidaridades. Y en el caso de Diana Zacayán, bueno, eh, feminista, por el aborto y también muy en conexión con, con el movimiento piquetero. Bueno, y acá empiezan con una serie de, de frases, estoy gay, eh, frases que están en el ambiente, somos malas, podemos ser peores, aborto legal es vida, pan y torta, lucha, ama Victoria. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, amo a mamá travesti esta panza es reggae, esta es eh, una camiseta que es una de las primeras consignas que se hace en Latinoamérica en relación a, al activismo gordo y fue realizada por Nico Cuello, que está acá, ahí, y esa camiseta fue elegida para ser expuesta en la exposición en, en el Centro Cultural de España en La Paz. Bueno, un travesadero invertido... Poder a las vaginas trans masculinas. Todas estas frases son frases eh, que nacen de una necesidad, de un conflicto. Lo imprimimos en espacios muy diversos ya desde el 2015 porque las alianzas fueron muy, muy amplias. Y entonces eh, o, o estuvimos imprimiendo acá mismo, en el Hurondo, en, en hospitales, en psiquiátricos, en, en obras de teatro o en, o en teatros. Este, en escuelas, en universidades, en el hall de las universidades, en museos, en la puerta de los museos. Por supuesto en las manifestaciones también. Y los, el modo que se hace es que se hacen encuentros, y en esos encuentros las personas piensan un, un texto y el trazo y el tipo de letras es el trazo que las personas tienen. Eh, no son hechas por serigrafistas queer que... No es muy importante que seamos artistas o no, de hecho, hay de todo, Como no, no todas venimos de las artes visuales, hay comediantes, maestras de escuela, futbolistas, eh, historiadoras de arte, eh, bueno, de todo. Bueno, acá, acá les comparto algunas fotos de distintos lugares donde empezamos a, a estar por fuera de la Marcha del Orgullo, esto es en la Villa 31. Este, en alianza con Fútbol Militante, acá hicimos eh, una de las frases con Fútbol que es, eh, la cancha somos nosotras, eh, esta frase de Cuerpos Desobedientes Producción Parada la hicimos para el 2016, que se llamó a un paro, que es el primer paro que se hace al macrismo y fue hecho por nosotras y nosotres, y, y si bien entendíamos que... Se decía la palabra mujeres por una cuestión como también de comunicación y porque tenía su potencia, eh, creíamos necesario también poder evidenciar que también este movimiento era de lesbianas, personas no binarias, trans y travestis. Y es por eso que lo introdujimos eso en cuerpos desobedientes. Bueno, acá hay imagen de la, del paro. Bueno, acá también en, en Alianza con AMAR, con, con las trabajadoras sexuales, con, que empezaron una campaña muy fuerte, acá en un intercambio que hicimos con Mónica Benicio, de pareja de Marily Franco, concejala asesinada en el 2017, creo, creo que sí, 2017, en donde vino a la Argentina para poderse encontrar con distintos referentes políticos, distintas agrupaciones, asambleas feministas, LGBT, y también con organizaciones vinculadas con problemáticas eh, habitacionales ¿no? o de, de vivienda. Esta fue como una mezcla que está inspirada en una canción que conocimos en Río de Janeiro que, y acá lo que hicimos fue extenderlas y hacer una especie de portuñol. Eh, villas son maricas, pretas, las negras, faveladas, bueno, villeres, zapatón, lesbianas contra el golpe con Marielí. Acá, bueno, una imagen que da cuenta un poco como de nuestros cruces este, de luchas y nuestras solidaridades. Y bueno, y termino toda esta acción, que son 30 camisetas, que no son todas las eh, frases que tenemos, son más de 40 las que tenemos serigrafistas, y termino con un buzo que dice Corpo traesnio. Esta es una frase que hizo Mateusa, una estudiante de arte de la Wersch, en Río, la primera generación de su familia que estudia en una universidad, y súper joven, persona no binaria, y, y a nosotras nos encantó esta propuesta de poder pensar un cuerpo traesnio y corrernos de la idea de lo queer como una palabra que, que a ella no le era muy propia. Que había algo de lo queer que le interesaba, pero a la vez le parecía que era extranjera. Y entonces, en uno de los talleres que hicimos en el MASPI, eh, en el 2017, que fue la primera vez que mostramos un espacio sin un museo, mostramos nuestras serigrafías y los curadores se dieron cuenta que nuestro trabajo en sí la serigrafía en sí no es mucho, o sea, si no hay también un intercambio y pasan otras cosas. Entonces hicimos un taller de serigrafía queer, simplemente dijimos eso, para colectivos y organizaciones. Y ahí se vinieron distintos colectivos de todo, de todo tipo, este, de distintas eh, ciudades, eh, a Sao Paulo para hacer ese taller. Así que estas imágenes son de la puerta de, del MASPIC. Y esta es la imagen de, de Corpo Traesno. A pocos meses, eh, el cuerpo de Mateusa, eh, nos enteramos muy rápido de que estaba desaparecido y, y después fue encontrado asesinado en, en una favela. En su memoria lo estuvimos imprimiendo, eh, a los pocos meses pedimos autorización a la familia y pedimos si podía estar en nuestro archivo esa frase que nos había gustado tanto. Y cuando fue Lula Festiva acá, que fue pidiendo la, la libertad de, de Lula, da Silva, hicimos un festival en, en Plaza de Mayo y estuvimos imprimiendo Corpo Traesnio en homenaje de, a ella y a todas las personas LGBT perseguidas y asesinadas en, en Brasil. Eh, bueno, yo... Bueno, acá termino. Y a se la conocí en el 2017, en una residencia que invitaron, en, en, en una residencia que se llama Despina. Y, y bueno, fue un periodo así difícil de poder, porque yo dije, bueno, aprovecho y voy a una residencia y hago moda. Yo quiero hacer moda, quiero pasarla bien. <ríe> este... Y bueno, llegué y era uno, o sea, viajé el 1 de agosto del 2017 y la verdad que fue muy difícil poderme desconectar de Argentina y poder, eh, poder pensar sobre esos cuerpos esos diseños y demás. Al mes, tenía, era una residencia de dos meses y, y al mes, un amigo me dijo, la vida se impone. O sea, lo que tenés que hacer es, tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer y se acabó, como que no... Si volvés a la Argentina no es que algo se va a resolver, como que... Eh, hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahí me fui conectando, este, Fui conectando a todas las personas que conocí en fiestas, en la calle, en manifestaciones, en una casa ocupada. Bueno, en distintos lugares, un campamento. Todas las cosas que hice el primer mes, que no era arte. Y empecé a pensar ropas para esas personas. Y bueno, y al cierre, Mateusa tenía puesto un vestido que era hecho con trapo de piso. El trapo de piso es de un artista, la obra de un artista. Y yo hice el vestido. Y bueno, es el logo de o globo y decía golpista. Tenía otro que decía Temer y tenía el logo. Y bueno, se hizo un gran desfile. Eh, que ahora les muestro el final, y al final este, le sacaba yo un vestido a Mateusa y con ese trapo de piso empecé a limpiar el piso y la gente pedía limpiar el piso y, y bueno, fue una mezcla ahí de, de locura, euforia y bueno, y estas son un poco las ropas las ropas la ropa que, que hice en ese momento ¿A esto por qué me fui tan lejos? Ah, bueno, porque esto tenía que ver con, con el final de ese, de ese buzo que me puse en esta perfo. Y, y bueno, cuando termino con un cuerpo así enorme, digo, hablar de amor eh, al interior de la rígida cultura política de los movimientos sociales y en el ambiente cool y en la última del mundo del arte, resulta siempre incómodo, y ahí me las empiezo a sacar, hasta quedar desnuda. Y ahí terminé.